Bueno, pues seguimos en nuestro programa, abrimos nuestro consultorio especial con el Doctor Amor Juan Bustamante, escritor, experto en pareja, fotógrafo, nos vamos hasta Huelva. La semana pasada hablábamos de lo que hay que hacer cuando nos dejan, bueno pues hoy Vamos a hablar de lo que no, no, hay que hacer cuando nos deja. Así que vamos a dar ya la bienvenida a nuestro amigo Juan. Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí deseando de escuchar tus consejos como cada semana, Juan. Claro que sí, todos calentitos, ahí con las mantitas. Y a, aquí a dar los consejos para que vaya lo mejor posible a todo el mundo. Y también esta Navidad, ¿por qué no? Exactamente, también esta Navidad. Bueno, pues decía en la presentación que la semana pasada nos daban las pautas, nos daban los puntos clave de lo que hay que hacer cuando nos dejan. Y esta semana nos vamos al lado contrario. ¿Qué no hacer cuando te dejan? Bueno, pues cuando Sí, tú porque quieras, la semana pasada, sí. como comenté lo que había que hacer cuando nos dejan, pues a lo mejor, aunque ya comentamos algunas cosas, adelantamos algo... Y digo, bueno, pero habrá gente que dirá, vale, pero ¿y qué es lo que no tengo que hacer? Porque claro, hay cosas que sí se deben hacer y cosas que no se deben hacer cuando nos dejan. Entonces hoy vamos a hablar de eso que no se debe hacer. Bueno, pues ¿qué no debemos hacer, Juan? Pues mira, lo primero que lo comentamos la semana pasada sí. fue el tema de ponerse a mirarle las redes sociales, el Instagram, el Facebook, o el Twitter, lo que tenga ni tampoco ponerse a ver las fotos de perfil, del WhatsApp y todo esto, porque todo eso, como comentamos la semana pasada, lo que hace es dañarnos, retrasar nuestra curación y hacer que, como estamos todavía tristes porque nos ha dejado eh, la persona con la que estábamos, estamos todavía muy dolidos, estamos todavía con suele y eso está todavía muy candente, pues lo que tenemos que hacer es evitar reabrir la vida. Esto es como cuando tienes una herida. ...y te acabas de hacer, claro, si te empiezas a tocar y a rascar... ...pues te, se te vuelve a abrir y vuelve a sangrar... ...entonces lo que hay que hacer es taparla y curarla cuanto antes... ...entonces si te pones a ver Facebook... ...y te empiezas a ver fotos que está con otra persona... ...o que está de fiesta... ...o que pone estado... ...que bien me lo estoy pasando... ...o que bien me lo pasé ayer... ...o qué maravilla junto a ti ayer, cosas así... ...pues evidentemente nos va a hacer daño... ...nos va a doler... ...y eso lo que va a hacer es que, eso, que se nos retrase... ...como he dicho la curación, que lo pasemos mal... Que lo, bueno, mejor dicho, que lo pasemos peor porque sí. encima vamos a vamos a pensar que a lo mejor no está con nadie pero vamos a pensar que está con otra persona ya y eso todavía nos va a doler más entonces, eso no hay que hacerlo Bueno, pues quitamos a esa persona de las redes sociales ¿no? para evitar Hombre, mi consejo es que si te va a dañar, que seguramente sí pues si no es capaz de por ti mismo o por ti misma de hacerlo y no está mirándole sus cosas pues sí, lo mejor es que le quites ...porque así te evita y te cae la tentación, ¿no?... Y, ...y es lo mejor, es que ya digo... ...ya sabemos el famoso refrán ese de ojos que no ven... ...pues lo mismo... ...entonces todo lo que veamos... ...que esté en las redes sociales, que suba... ...en WhatsApp, Facebook, lo que sea... ...nos va a doler, nos va a dañar... ...entonces lo mejor es no ver nada... ...y cómo no se ve nada... ...pues quitándole bloqueándole eh, de todas partes... ...bueno, pues vamos a quitar... ...las redes sociales de esa persona... la dejamos a un lado... ...y empezamos a recuperarnos por ahí. ¿Otro? Claro, date cuenta que cuando sí. te dejas es que es eso. Dices tú, bueno, ¿yo para qué quiero a esta persona en mi círculo o en mis redes? Si ya me ha echado de su vida, ¿no? Entonces se supone que tienes que tener en tus redes y en tu WhatsApp y demás... ...a las personas que están en tu vida, no a las que se han ido o te han echado. Exactamente. Y así como tú bien dices, evitar, bueno, pues sufrimiento... Innecesario. Claro, es que yo recuerdo cuando me pasó hace muchos años, como siempre cuento con la que dure tanto, que yo estaba bien y por culpa de un día, que ya había pasado tiempo, no recuerdo si habían pasado ya por lo menos seis o siete meses y ya estaba mejor, por culpa de un día darme por mirar sus redes, pues me vino otra vez bajo. Entonces por eso hay que evitarlo. Exacto, pues entonces lo mejor bloquea y así no caemos en la tentación de, de mirar las redes yo es lo que recomiendo, yo recomiendo bloquear aunque duela, aunque cueste, pero tienes que pensar por ti y pensando por ti es lo que más te conviene bueno pues una vez que hemos eliminado ya las redes sociales ¿qué otra cosa no debemos hacer, Juan? Pues otra de las cosas que tampoco se deben hacer es todas las fotos, vídeos y demás que tienes con esa persona que has estado, pues ponerte a verlas es parecido a lo de las redes, pero en este caso es, tienes en el móvil fotos con esa persona y ahora te pones a verla. O habéis hecho, hecho vídeos y os ponéis también a, a verlo, te pones a verlo y eso. Todo eso es lo mismo, es parecido. Te pones a remover, te pones a purgar en la vida y eso tampoco. Hay que borrarlas, diga la gente. Pues lo mismo, si no eres capaz de digamos, evitar la tentación y si piensas que es lo mejor que te puede venir para tú seguir con tu vida, pues borrala pues, También pienso que si esa persona te ha dejado por otra, o ya no quiere estar contigo ni volver nunca más, pues, yo creo que también tener esa, esos vídeos, esa foto ahí, no tiene ningún sentido. Entonces, yo tampoco lo tendría, porque es que es eso. Eh, hablamos de una historia terminada, una historia que se acabó, que ya no va a volver más, entonces si, si no se va a volver más, ¿para, para qué quieres tener eso ahí? Yo creo que además ocupa espacio en el móvil. Bueno... <risa> Vamos a quitar también esa foto y esos recuerdos, que al final pues también nos hacen daño, como bien dices tú también. Claro, totalmente. Si es que se trata de eso, de estar bien con nosotros mismos. Y si todo eso nos hace todo lo contrario, pues lo que habrá que hacer es evitarlo. Evitar en ver la foto. Eh, también sería conveniente, Juan, borrar todas las conversaciones de WhatsApp, de Messenger y, y todo esto que hay. Todas estas redes sociales Yo pues... creo que sí, yo creo que cuando una persona te deja, por el motivo que sea, que suele ser la mayoría de las veces desgraciadamente por otra o por otro, pero yo soy partidario de que sí y recomiendo de que sí, de que se borre y se quite todo porque ya digo, estar con conversaciones, fotos, vídeos o lo que sea de la otra persona cuando la historia se ha terminado, la relación se ha acabado y lo más seguro es que no vuelva y si vuelve no va a ser igual. Pues es que no, no tiene sentido, porque estás conservando algo que ya no va a volver más y que si vuelve, como digo, no va a ser lo que era antes. O sea que tienes un recuerdo de algo que ya no existe. ¿Y para qué quieres tener algo que ya no existe? No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues hacemos limpieza de redes sociales. Hacemos limpieza de fotos y conversaciones. ¿Y qué más hacemos? Pues otra o, o cosa bueno, que, que eso, no se debe hacer... Eso, eso, que no debemos hacer, que he dicho yo que hacemos... Bueno, y... eso sí se debe hacer, pero lo, lo que no se debe hacer es tampoco quedarte en casa, como dije, todo el tiempo, y que si no tengo ganas de salir, que si no quiero ir a ninguna parte, que si me quedo todo el día llorando en casa, que si no tengo ganas de comer, no tengo ganas de hacer nada... No, porque, como ya dije, eso no soluciona nada, eso lo único que hace es empeorar todavía más. Y lo mismo que tú estás pues en casa pasándolo mal, tú eres, pues es todo lo contrario. Seguramente pues estés mucho mejor que tú, porque como has sido la persona que tomó la decisión y te has quitado en medio, seguramente se lo estés pasando bien con las amistades o hasta con con el que esté ya, y tú estás al revés. Entonces tienes que pensar, oye, ¿yo por qué tengo que estar mal? A ver, es difícil, yo sé, pero hay que decir, bueno, yo no puedo estar mal por una persona. Yo tengo que seguir mi vida adelante. Y la mejor forma de seguir tu vida es eso, es, pues oye... No pasa nada, ya vendrá alguien que me quiera más y mejor y yo no me puedo quedar en casa llorando y, y amargándome la vida y hundiéndome por una persona. No merece la pena. Entonces, nada de quedarte en casa. Sal, haz cosas, distráete, mmm, vete por ahí, eh, haz aficiones nuevas y haz lo que sea, pero que mantengas la mente distraída para que no estés pensando en tu ex y sobre todo para seguir con tu vida, porque tu vida esté o no esté tu ex, tiene que seguir adelante. Uh -huh. Bueno, pues una vez que salimos y no nos quedamos en casa, ¿tú crees, Juan, que hay que evitar eh, a ir a sitios comunes, a sitios donde te puedas encontrar con esas personas? Pues mira, te voy a decir que yo pensaba al principio que había que evitar ir a los sitios que ibas con tu ex. Sí. Y ahora te digo que no, que al contrario, que hay que ir. Y de la gente, lo que pues, está diciendo este, se este está loco. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, con esta persona que duré mucho, yo iba a un parque aquí en la ciudad, iba muchas veces. Y yo estuve los primeros meses que no quería ir, porque yo sabía que me iba a acordar de ella, que me iba a doler mucho, que lo iba a pasar muy mal. Sí. Pero pensé, bueno, pero el parque no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado. Digo, y si yo dejo de ir al parque durante un año, no soluciona nada. Porque cuando yo vuelva al año es que me voy a acordar igual. Entonces dije, voy a hacerlo al contrario, voy a echarle valor... ...voy a ir al parque y aunque me acuerde mucho de ella... ...pero voy ahí y voy hasta yendo hasta que se me pase... ...y efectivamente los primeros días fueron muy duros... ...porque cuando fui pues estaba muy mal... ...me acordaba mucho que si nos sentamos en ese banco... ...que si aquí es donde paseábamos... ...que si veíamos la puesta de sol aquí... ...y lo pasé mal, los primeros días... ...pues estaba allí pues muy mal, muy triste... Muy, ...con mucha angustia... ...pero después se me fue pasando poco a poco... ...y bueno, y desde entonces voy al parque... ...y tan tranquilo, ni me acuerdo de ella... ...y para mí es sigue siendo un parque, nada más. Uh -huh. Entonces por eso yo recomiendo que sí se vaya, aunque sea tú al principio, porque cuanto antes te acostumbres a tu mente a que ya tienes una nueva vida, aunque sea en el mismo sitio que ibas con tu ex, mejor. ¿Y evitar ir a sitios donde te puedas encontrar a tu ex? Eso es complicado porque ¿Pero? en algún sitio siempre te, la, te puedes encontrar a tu ex. Sí. Eh, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar huyendo? Vas a, ¿Te vas a ir a otra ciudad o a otro pueblo? No. Yo creo que no, no hay que evitar eso, eso. Y además no se puede evitar. Eso en cualquier momento puede aparecer. Uh -huh. Lo que hay que hacer es, como he dicho con el parque, afrontarlo y no pasa nada. Y ya te irás acostumbrando y llega un momento en que a mí me ha pasado. Vamos, que yo me he cruzado a mí es unas pocas de veces y yo no he sentido nada, no he tenido ningún problema y ha sido como. Aunque es triste decirlo, pero como si nunca hubiéramos estado juntos. Uh -huh. Entonces hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Mejor es, la mejor forma de superarlo todo siempre es afrontándolo, no huyendo. Bueno, pues tenemos ya otra de las claves que de estos puntos que nos están marcando hoy, de lo que no debemos hacer cuando nos dejan. ¿Y qué más, Juan? ¿Qué más? ¿Qué, pues bueno, mira, yo ¿qué creo no? que el último para... Sí. que sí, El último también es muy importante, que quiero comentar y es, eh, yo lo llamé en el libro si no me equivoco, en mi libro de ¿Y ahora qué? Para superar una rotura que hablo de esto eh, lo llamé El extintor y el extintor decía la gente, eso que es, el extintor es que hay mucha gente que comete el gran fallo y gran error de como me han dejado y estoy muy mal, yo ahora no quiero estar solo o sola, yo necesito estar con otra persona y ahora coge ...y se ponen a conocer a otras rápidamente sin estar curado... ...y claro, no, no dan tiempo a eso, a, a, como he dicho, a curarse... ...empiezan con otra persona y ¿qué pasa? Pues te va mal... ...eso no se debe hacer porque no va a funcionar... ...porque tú todavía estás eh, muy quemado o quemada de tu ex... Todavía le echa de menos, todavía le quiere, y entonces, mmm, decir, voy a... Como dice la gente, a rey muerto, a rey puesto eso no funciona. Uh -huh. O sea, yo no puedo estar con otra persona si no me he terminado de desintoxicar de mi en el sentido de eso, de que todavía le quiero, le echo de menos, aunque me haya dejado, y todavía siento por, por él o por ella. Y eso es otro gran error que hace mucha gente, que piensan que yéndose rápidamente con otra persona está todo solucionado. Y eso es al revés, eso es como en la herida que he comentado, si cogéis te echas alcohol, Ese es tu ¿vale? Es que esto cura, ya ¿sí? lo huele mucho más. Claro. Es decir, Juan, que hasta que del mal de amores no estemos completamente curados, no intentemos otra relación, ¿no? Claro, es que date cuenta que si que para estar con alguien, primero tienes que estar bien contigo mismo. Si tú estás mal contigo y todavía te encuentras mal, y estás triste, y echas de menos a la otra persona, tú no puedes empezar una relación con alguien o a conocer a alguien. ...si no estás bien para estar con alguien o para conocer a alguien... ...de lo que sea, de amigo, de pareja o de lo que sea... ...primero tienes que estar bien... ...y para estar bien tienes que estar limpio de sentimientos... ...es decir, pues estar tranquilo como estoy yo ahora mismo... ...yo estoy ahora tranquilo, no tengo ningún problema... ...no echo de menos a nadie, no me acuerdo de nadie... Eh, ...yo ahora mismo sí, pues podría conocer a una persona sin problema... ...pero si me acabase de dejar mi ex hace un mes... ...pues no podría, porque todavía me acordaría de ella... ...todavía la echaría de menos... Y aunque no estemos juntos, pero todavía sentiría Y eso, claro, es imposible. Tener sentimientos por dos personas no se puede. O la tienes por una, o la tienes por otra, o no lo tienes. Pero eh, eso de eh, quiero todavía mi mí y también quiero a esta persona nueva, no puede ser. Es imposible. Bueno, pues estas son las claves que nos dabas hoy. Si te parece como siempre, hacemos un pequeño resumen antes de terminar, Juan. Pues el resumen es El resumen es, pues nada de... ...tener a tu expareja ya en redes sociales... ...nada de tenerla en el móvil... ...borrar si es necesario todo... ...porque no es por rencor... ...sino es por inteligencia... ...es decir, esto no me hace bien, esto me daña... ...pues esto no puede estar ahí... ...y no puedo caer en ello... ...porque si no, no me voy a recuperar nunca... ...o voy a tardar mucho más en recuperarme... ...también como he dicho, pues eso... ...no conocer a nadie inmediatamente después de terminar... ...porque eso no va a servir, ...y desde luego... Vamos, eh, bueno, no va a servir y no va a funcionar, eso seguro. Y desde luego lo que he dicho, tampoco quedarnos en casa porque eso retrasa, eso nos eh, perjudica a nosotros mismos, es como coger un látigo y autofustigarnos y eh, salir y seguir haciendo nuestra vida, aunque sea duro, aunque cueste mucho, pero poco a poco y con el tiempo seguro que se vuelve a la normalidad. Bueno, pues con tus consejos seguro que sí, que volvemos a esa normalidad, poquito a poco. Claro, hombre, y esta Navidad come un poquito de turrón suchar y esas cosas, no sí. pasa nada. <risa> bueno, el turrón es un peligro, eh. Y, es, y esa marca que tú acabas de nombrar todavía más peligro todavía, Juan. Bueno, ese es por decía alguno, no quiero hacer publicidad, pero el que bueno. sea, pero total, da igual, si lo mismo nos encierran otra vez, por eso mismo digo que ya que matan. Lo que hay que hacer después de los reyes es no pesarse. Bueno, pues vamos a tener eh, precaución en estos días que vienen ahora. ...y vamos a intentar entre todos a ver si podemos... ...lo del coronavirus estabilizarlo por lo menos de momento... ...hasta que ya llegue sí, vamos a ver. la ansiada vacuna. Eh, Juan, a, ver, a ver si llega ya, a ver si nos va a traer los Reyes Magos por lo menos. A ver si nos va traen los Reyes Magos, exacto. Juan, la semana que viene hacemos un pequeño descanso en este puente... ...y volvemos ya a la siguiente. Eso es, le dejamos a la gente descansar para que pongan el árbol, el Belén... ...y, y volveremos la otra semana. De acuerdo, Juan, pues muchísimas gracias, como cada semana, feliz puente. y. Gracias, igualmente, un buen puente para todos, pasarlo bien, Tener mucho cuidado con los virus, ya sabéis. Sí. Eh, y nada, abrazos para todo el mundo de parada y para todos los que nos oyen. Uh -huh. Y a pasarlo bien, pero con cuidado. Con cuidado, con sumo cuidado. Pues muchas gracias, Juan, y volvemos en el próximo programa. Muy bien, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.